Muy pero muy buenos días a los amigos de Grande Premio. Mi nombre es Esteban Nieto. Estamos en una nueva edición de GP a 10. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre Sergio Pérez, que logró un importantísimo podio, no solo para él, sino también para las aspiraciones de Red Bull en el Mundial de Constructores. Bienvenidos. Bueno, sabemos que el año no comenzó de la mejor manera para Sergio Pérez eh, que llegó este año a Red Bull procedente de Racing Point y que justamente el mexicano había pedido seis carreras de adaptación al RB16B un auto con una concepción muy diferente al Racing Point que había manejado el año pasado que tenía donde prevalecía mucho el motor y teniendo en cuenta que el, el Red Bull es un auto que tiene como, como mayor virtud el tránsito de curva. ¿no? Una, una diferencia muy importante para adaptar todo lo que es la, la, las condiciones de manejo de un auto hacia otro. Y bien, el mexicano arrancó esas seis carreras. Eh, le costó encontrarle la vuelta hasta que se encontró con una victoria justo en la sexta fecha. En el GP Azerbaiyán, en parte beneficiado también por eh, el abandono de Max Vertappen producto de una rotura de un neumático, y también un retraso de Lewis Hamilton con el que peleaba también el mexicano la primera posición en las últimas vueltas de aquel callejero de la ciudad de Bakú. Después eh, Ilbano, otro buen resultado: el, eh, Sergio Pérez, en el GP de Francia, eh, con un tercer puesto. Ahí en Puerto Rico, pero inesperadamente, cuando parecía que ya iba a sentarse definitivamente en Red Bull, eh, Sergio Pérez comenzó con un, con un pequeño bajón. ¿no? Eh, tuvo errores en, el, en la doble fecha de, de Austria, también tuvo un error en el, en el Gran Premio de Gran Bretaña, con un despiste en la carrera Spring que lo obligó a alargar desde el fondo en la carrera final de, de ahí en Silverstone pero bueno llegó un punto que es el, la, el medio tiempo el receso veraniego de la Fórmula 1 del veraniego de, de Europa eh, que se produce digamos, la mayor, mayormente ahí en el, en el mes de agosto y luego de aquel, aquel receso Red Bull renovó el contrato a, al mexicano que en cierta forma también le disminuyó un poco la presión, esa incertidumbre de saber de no saber si iba a continuar o no en la escudería de las bebidas energéticas. Y bueno, eso fue con una, un voto de confianza para, para el mexicano. Eh, Pudo correr un poco más tranquilo ya con la certeza de que iba a continuar en, en el equipo en 2022. Un año muy importante también para la Fórmula 1 por un cambio reglamentario. Y a la vez, eh, bueno, teniendo en cuenta que el Gran Premio de México prácticamente no se corrió por, por la lluvia que tuvo apenas dos vueltas. Y que bueno, después en, en Holanda enfrentó también una, un cambio de componentes eh, el mexicano. Que bueno, se ve que le cayó muy bien ahí a, a, a Pérez. Eh, y a partir de ahí empezó una, una lenta, pero muy. muy importante evolución. Eh, volvió a primero con chispazos y a, a, a empezar de a poco a ser regular primero eh, tuvo ahí en, en el GP de, de Italia una posibilidad también de, de llegar a, al podio pero bueno fue penalizado con 5 segundos que, que bueno le impidió terminar entre los tres primeros por, así que terminó en el quinto puesto y después en Rusia en esa, una carrera que, que fue muy recordada por la lluvia por Aquel liderazgo de, de Lando Norris que, que lo perdió también por haber estado muchas, eh, demasiado tiempo en la lluvia sin, sin cambiar sus compuestos. Bueno, Sergio Pérez también cometió el mismo error y también perdió una posibilidad de, de podio ahí en Sochi. Así que digamos pudo ir ganando dos buenas oportunidades de, de podio. Había mostrado buenos parciales pero le faltaba concretar también un buen resultado una vuelta al podio con Red Bull después de haber eh, obtenido apenas do, dos podios en la primera parte del año ¿no? y, Como mencionamos antes, ahí en Bakú y en Francia Estaba en deuda digamos, realmente el mexicano Pero bueno, esto lo pudo subsanar finalmente con aquel podio en el GP de Turquía Aquel GP de Turquía que, que ganó eh, realmente muy bien Malta y Botas, pero eh, que mostró también ahí la, la, el retorno a los primeros puestos del mexicano. Esta, esta carrera se después sobrevino la, la carrera a Estados Unidos, donde aquel duelo entre Hamilton y Verstappen, donde bueno, Chico eh, se pudo mantener a tercera posición, más lejos de, de los punteros, pero bueno, también eh, sobrellevando eh, un un malestar importante físico que bueno más allá de eso pudo sobreponerse y completar la, la carrera eh, en su segundo podio consecutivo y bueno y después coronando esta actuación muy, muy, muy que va a ser muy recordada seguramente para el público mexicano eh, se convirtió sergio este fin de semana en el primer piloto mexicano en hacer un podio en el gp de méxico y también logrando un tercer puesto también acechando en eh, gran parte de la carrera de de Hamilton, pero bueno, eh, tal vez ahí tratando de, de conservar los puntos, de no ir al, al choque. Eh, finalmente se tuvo que contentar también al, con el tercer lugar del podio el mexicano. Realmente una muy buena racha la que viene teniendo este último tiempo Sergio Pérez, con tres podios consecutivos. Una racha importante también para, para Red Bull, que se acerca cada vez más a, a Mercedes en Mundial de Constructores. Después de México, Mercedes aventaja por apenas un punto al, a, a los austríacos, está 478,5 contra 477,5, faltando cuatro carreras, una paridad impresionante donde también cada punto cuenta. Y sabiendo también que en las últimas dos carreras el mexicano cosechó 24 puntos contra 8 de Walter y Botas, una diferencia muy importante teniendo en cuenta. El, la lucha dentro, dentro de los escuderos eh, y también, eh, digamos más allá, en paralelo a la lucha que mantienen por el título Lewis Hamilton y Max Verstappen Así que es muy importante, tanto para Red Bull, eh, esta, esta evolución que viene teniendo Sergio Pérez en estas últimas carreras, por el, como decíamos, decíamos antes, por el modelo de constructores pero también para Max Verstappen, porque teniendo en cuenta que, que Sergio puede estar en los puestos de punta, también puede ser muy importante lo que él puede hacer en materia de estrategia. O sea, que teniendo dos autos en la punta es mucho más fácil para Verstappen contar con eso para poder lograr mejores resultados en estas últimas cuatro fechas que faltan de, para que termine en el Mundial de Fórmula 1. Así que, bueno, como vemos, Red Bull eh, cuenta con Sergio en el momento que más necesitaba, a cuatro fechas de final y cuando se juega más que nunca los títulos de pilotos y de constructores. Gracias por todo por acompañarnos, seguimos en otro GPA 10 en otro momento. ¡Hasta luego!